Bienvenidos al Curso de Negocios Internacionales y Competitividad. Para finalizar, en, en cuanto a las formas de penetración a mercados, pues teníamos, tendríamos las eh, subsidiarias con propiedad absoluta. En este caso, pues hablamos de empresas que eh, llegan de cero, a un país destino cuando llegan de cero y se establecen en el país destino se habla de empresas del tipo eh, pero también hay la posibilidad de que una empresa adquiera a otra en el lugar de destino, entonces ahí estamos hablando de, de empresas por adquisición como mencionábamos en la coparticipación pues eh, si ya es menos del 10% el, el poder que tiene la empresa a la cual adquirimos pues ya se habla de propiedad absoluta la subsidiaria en propiedad absoluta, entonces tenemos que tener eso presente y así como pues había unas ventajas para las empresas en coparticipación en las empresas de propiedad absoluta, de propiedad absoluta se pueden convertir en desventajas aquí la, la competencia tecnológica eh, digamos, es, es lo que más se cuida este es el método preferido para aquellas empresas que tienen en el factor tecnológico su máximo activo entonces, ¿por qué? Porque no lo ceden a ninguna parte, entonces eh, es de ellos, ¿no? Entonces la adquisición permite que no pueda haber filtración de, de la tecnología que pueda yo, eh, con la cual yo pueda llegar al mercado destino. Eh, otro elemento es que puedo controlar las operaciones en diferentes países eh, pues a través de una coordinación estratégica, ¿cierto? Con la casa matriz, eso se facilita porque. La empresa es de una sola, digamos, un solo accion, accionista, una sola empresa es la dueña de todo y eso pues también facilita la creación de economías de localización o curvas de experiencia dado que pues es una sola empresa que con sus filiales pues emite una única decisión a sus filiales y eso facilita eh, la toma de decisiones o los cambios estratégicos que se requieren. La última ventaja pues es el 100% de los ingresos se obtienen para la empresa que tiene la propiedad absoluta. Como desventajas tenemos pues que es el, la forma de penetración de mercados más costosa y más riesgosa. O sea, se debe tener un músculo financiero lo suficientemente amplio y fuerte para soportar eh, la escala que se requiere en un principio y pues también los riesgos porque si no funciona pues estamos hablando de mucho dinero que se podría perder. Eh, hay un costo cultural de todas formas eh, cuando se llega a un mercado eh, desconocido y esto pues se puede asumir si por ejemplo se adquiere una empresa que ya está establecida. ¿no? Entonces eh, de alguna forma pues ya la empresa establecida nos puede ofrecer ese conocimiento cultural que no tendríamos si llegamos como una empresa Greenfield estableciéndonos desde cero. Entonces dicho esto pues podríamos hablar eh, que pues desde exportaciones hasta propiedad absoluta podríamos hablar de, de un menor compromiso en exportaciones hasta un mayor compromiso en propiedad absoluta y esto pues genera una serie de decisiones que se deben tener en cuenta y que pues a la hora de internacionalizarse pues eh, son los elementos que, que tienen que ponderarse entre las ventajas y las desventajas no queda más sino revisar eh, con ejemplos cada una de estas formas de penetración de mercados en el país o en la región donde, donde se encuentre pues, para poder eh, contextualizar aún mejor todas estas formas de penetración. Y esto es lo que continuaría en eh, el módulo que estamos conversando.